Como decía, va a empezar a Miguel Arias a hablarnos de, bueno, de cómo escalar, que yo creo que es una de las, de las partes más interesantes y más difíciles una vez que has, has conseguido tener un, un negocio, ¿sabes? una vez que lo puedes llamar negocio. Miguel, como se define él, es un padre orgulloso, que, que lo ponga lo primero para mí es bastante significativo. Es emprendedor y ha he hecho más de 12 años en, en empresas de, de base tecnológica, ayudándolas no solamente a fundar, sino también a, a crecer fuera de, fuera de España. Business Angel en sus datos libres, lo cual tiene mucho mérito, yo no sé dónde sacas el tiempo para, para todo esto, y eh, ahora mismo es el director de operaciones, por no decir CEO, que al final queda un poco, se confunde con el CEO, de CartoDB, que es una de las empresas españolas de SaaS que tiene mayor proyección a nivel internacional. No te quito más tiempo, vamos a cambiar el ordenador y empiezas tú mismo con, con la presentación. Muy bien, a ver si esto funciona. Perfecto. Muy bien, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Como, como decías, lo de Business Engine es un hobby carísimo que, que tenemos algunos. ¿no? Pa pagamos a la gente porque nos dejen ayudarles, que sea la, la bomba. Pero bueno, de eso no va hoy la, la charla. Bueno, pues eh, soy Miguel Arias, COO, que es casi como ser el CEO. Hago lo que el CEO no quiere, que es un poco distinto. ¿no? Y quería contaros un poco... Lo que, lo que significa para nosotros escalar una, una startup ¿no? y voy a hacerlo un poco contándos el, el camino que hemos recorrido un poco en Cartodb en sus últimos años. Antes de nada, aunque imagino que muchos ya lo conoceréis, pues quería enseñaros un poco qué es lo que hacemos ¿no? y Cartodb es una plataforma de Location Intelligence, que es un palabra muy raro que significa que ayudamos a empresas y a individuos a tomar mejores decisiones basadas en datos y en datos localizados. Aquí veis por ejemplo eh, Google, nos utiliza Google Trends, pues para, por ejemplo, poder predecir cómo pueden ser los resultados de unas elecciones según qué busca la gente en Google. ¿no? Aquí veis todo el mundo buscando como locos sobre Donald Trump, ¿no? Porque, claro, a veces eh, es más importante casi la imagen eh, pública que realmente cuál es tu, tu programa, ¿no? Pero vemos que la gente busca muchísimo sobre Donald Trump, tiene mucha repercusión y se puede ver dónde ocurre más, por qué, analizar dos datos con el contexto del espacio, ¿no? Y esa es la, la clave de CardoDB. Como todo ocurre en algún sitio, tenemos esa suerte, podemos usar ese componente, el componente espacial, para mezclar datos muy distintos. Este, lo que veis detrás de la pantalla, lo que veis ahora, es el estudio que hemos hecho, junto con, con Tecnológica y, y, y algunas otras empresas, del de impacto de la línea, del cierre de la línea 1 de metro en Madrid. ¿no? Podemos ver cuál es la influencia de cada una de las estaciones, podemos ver cuánta gente va a cada estación y cuánta gente se ve afectada, de qué nivel económico, etcétera etcétera ¿no? para que pueda tomar mejores decisiones la ciudad. Por supuesto, la ciudad no ha utilizado carta de B y ha decidido cerrar la línea 1 sin pensarlo más, ¿no? pero podrían tomar decisiones basadas en los datos y esperamos, que eso es un poco nuestra misión, que cada vez más gente pueda contar las historias que realmente importan y tomar decisiones basadas realmente en datos y no solo en la intuición o, o en lo que decir, no Y no termino aquí el pitch comercial, eh, quería contaros un poco una serie de historias, ¿no? Y todo empieza, la historia de un negocio, como bien dices, empieza por los clientes, ¿no? Y cuando debe empieza, pues pues no había ningún cliente, ¿no? Estábamos ahí, pues bailando solos, empiezan Javi, Sergio, la empresa, y, y no había no había clientes y conseguimos entonces eh, ¿vale? el apoyo de nuestro primer gran cliente, ¿no? El primer cliente era el World Conservation Monitoring Center, que apostó por, por nosotros para hacer proyectos de biodiversidad informática, usar los datos para entender cómo evolucionan las especies en el tiempo y cómo proteger esas especies, ver cómo afecta una área protegida a la evolución de una especie, etc. Con lo cual teníamos ya un primer cliente que, aparte de animarnos mucho, ¿no? nos ayudó pues, a empezar a validar nuestro modelo. Y después de ese primer cliente, algún otro llega al primer cliente grande, ¿no? el primer cliente un poco más gordo, que es Google. Y con Google nos, nos contrató en su momento, hace ya bastantes años, como una consultora todavía para hacer el proyecto de la evolución de la web, que igual a uno lo viste fue un proyecto masivo, de, que no era todavía, era visualización de datos, pero todavía no geoespaciales en el que se ve la evolución de los distintos navegadores, etc. Un proyecto en el que el diseño era fundamental y en Carto de el diseño siempre ha sido muy importante desde, desde el principio. ¿no? Y ese primer cliente nos aporta el que llegamos a más gente. ¿no? Más gente nos conoció, conseguimos más repercusión internacional, conseguimos que otros grandes clientes nos llamaran porque ya habíamos trabajado con Google y estábamos validados, ¿no? La validación es fundamental cuando empiezas un proyecto en Internet, Y ¿no? entonces, de ahí empezamos a hacer proyectos de gobierno abierto, de, tanto para el gobierno vasco, algunos más en España, fuera de España, de nuevo visualizando datos en Internet, y eh, llegamos a trabajar pues, con el World Resource Institute para hacer un proyecto muy, muy grande de deforestación a nivel mundial, ya proyectos con muchos mapas y muy geolocalizados, y cada, cada nuevo cliente llamaba al siguiente... Y lo que íbamos viendo realmente es que el modelo se había, se había eh, probado se había probado en el mercado que había interés pero éramos todavía una consultora ¿no? y, y esto es una cosa que igual veréis en algunos proyectos que en, en España sobre todo como la inversión no es tan fácil la gente empieza con una consultoría eh, te pagas eh, tus horas con, con pues como horas persona no como un consultor y poco a poco vas creando por detrás un producto no y Carto de B hizo, fue eso no pasamos de la consultora de Visuality a juntar toda esa tecnología para hacer un stack completo que pudiéramos luego mostrar como producto. Lo que pasa en ese proceso es que como consultora te financias, porque vas a hacer un proyecto y haces el siguiente, y cada nuevo proyecto paga los sueldos de ese mes o del mes siguiente, pero cuando trabajas en hacer un proyecto, cuando inviertes en hacer perdón, un producto, te quedas sin caja, ¿no? Y a Cartodb pues le pasó eso, que la inversión muy fuerte que estaban haciendo en crear la tecnología de Cartodb, que crear el producto, hizo que hubiera un problema de caja porque ya no ingresábamos con los proyectos de consultoría porque dejamos de hacer consultoría. ¿no? Hay que tomar decisiones muy importantes de a qué te dedicas, a producto o a, o a consultoría. Y es, es difícil renunciar a ingresos, ¿no? porque nos pagaban bien en ese momento. Así que os cuento la misma historia con otro ángulo, que es el ángulo de la inversión. ¿no? Eh, hizo falta que Gartodb buscara dinero al mercado. ¿no? Y estábamos al principio sin... Era una empresa bootstrap, ¿no? solo financiada con el trabajo de, los, de la gente del equipo como consultores. Y conseguimos encontrar en su momento, en 2013, a los primeros locos que apostaron por nosotros. ¿no? En este caso eran Vitamina K y Kibo, inversores españoles, que nos dieron una nota convertible apostando prácticamente por el equipo más que por el producto, porque todavía CartaDB como producto estaba en una fase muy inicial, apenas tenía ingresos y tenía poca atracción todavía. ¿no? Entonces hay que encontrar a quién es el primer loco que realmente apuesta por ti, que te da el dinero inicial para poder invertir más. ¿no? Y, y, y mi consejo es siempre buscarlo cerca de ti, porque la apuesta es más de equipo, la apuesta es más de personas, que todavía de, de métricas, con lo cual es difícil que un americano vaya a apostar por ti en la fase inicial o incluso un, un inversor eh, europeo. Lo conseguimos en España, y entonces llegó la fase siguiente, ¿no? los primeros inversores más potentes, y ahí la conseguimos con inversores eh, alemanes, con Erlibert, ¿no? Y, y también entraron Vitamina K y Kibo, y claro, cuando ya levantas una serie A, en nuestro caso fueron 8 millones de dólares, ya tienes que ser más, más serio, ¿no? serio en procesos, serio en métricas, tienes que poder demostrar que ya, que ya tienes un modelo recurrente, que tus clientes no se van al mes siguiente de empezar a utilizar el producto, lo cual nos obligó pues, a, a crecer mucho como, como personas, pero también como, como proyecto. ¿no? Y, y lo que pasa después es que si sigues eh, creciendo, pues consigues llegar a los grandes inversores internacionales. ¿no? Y eso ha sido el año pasado, conseguimos levantar la ronda con, con Axel y con Salesforce Ventures, que es ya jugar en la, en la primera división de los, de los grandes inversores y está muy bien porque, como digo aquí, tienen conexiones, ¿no? Lo, lo bueno de los inversores en esta, en esta ronda es que te abren la puerta de casi cualquier sitio. Quiero ver al responsable de negocio de Uber, quiero ver a, a la persona de Facebook que lleva temas de datos y ellos tienen la puerta, ¿no? Tienen las conexiones, te permiten que tengas la oportunidad de mostrar tu producto para ver si luego alguien lo quiere comprar, eso no, no, te, no te garantiza en la venta, ¿no? Pero también mayor eh, inversión implica mucha mayor responsabilidad ¿no? y, y esto lo, lo intento decir mucho y también con mucha humildad es que no significa nada, ¿no? o sea, haber levantado en total, pues si llevamos 30 millones no hace más que tener más responsabilidad de dónde vamos y, y tener expectativas más altas y jugar en el videojuego en una fase siguiente, igual tienes más superpoderes, ¿no? pero el villano es todavía más fuerte cada vez, ¿no? porque compites a nivel mundial con gente pues muy pues pues imagínate, ¿no? nuestros competidores facturan un, un billón de dólares, ¿no? o, sea, o sea, es Jugamos en la, en, en la Champions y ahí es, es difícil, somos los pequeñitos en, en ese juego, ¿no? Por mucho que parezca, Ay", ya, mucha gente me dice, qué bien, Carto de B, ya lo habéis conseguido. No hemos conseguido nada todavía, ¿no? no hemos llegado todavía a ningún sitio, pero tenemos por lo menos herramientas para, para jugar. ¿no? Pero claro, hemos hablado de clientes y de, y de inversores, pero lo más importante siempre para un proyecto, sea SaaS o no, son las personas, ¿no? Y entonces, quería contaros la historia del, de las personas, ¿no? Y Javi y Sergio empezaron solos, ¿no? Eh, eh, con un blog, que se me había divertido, del blog a ese primer cliente que os decía, todavía seguían solos y consiguieron convencer a, a, a Javi, a Javi que lleva ya siete años con nosotros, el día uno empezó, es el primer empleado, es el gran guardián de la, de la cultura, y hablaré mucho de cultura ahora, pero entró hace siete años de becario y hoy es el responsable del equipo de Fronten, ¿no? O sea que... Cómo conseguir que la gente se quede contigo y que la gente apueste por ti, ¿no? Y cómo a medida que creces, tienes que ir buscando a gente que tenga pues, más experiencia en algunas cosas concretas. Y se me, se me ha quedado. A ver. Eh, más experiencia en cosas concretas y eh, Sergio siempre cuenta que, que está muy orgulloso de conseguir que su antiguo jefe, que era yo, porque Sergio y Javi trabajaban en el interior de startup, vaya a trabajar eh, con ellos. ¿no? Yo creo que eso demuestra, por lo menos, que el ecosistema empieza a funcionar en España y que la gente puede saltar de una startup a otra, que la experiencia que consigues en algún sitio en el pasado te vale para el futuro y eso es un elemento muy importante que está tan claro en Nueva York o en San Francisco ¿no? la gente que ya ha conseguido crecer el equipo hasta 70 personas, se va a otra para hacer la siguiente fase de 70 a 200, el experto en growth hacking que ha llevado una empresa hasta un millón de usuarios vas a otra para hacerlo otra vez hay una continua reciclaje de las personas en diferentes proyectos cuando aquí todavía nos falta masa crítica ¿no? aquí hay pocas empresas que ya han superado 50 miembros del equipo o que estén en muchos países, con lo cual todavía no nos, nos falta el que la gente salte de una a otra. Lo empezamos a ver ¿no? y, y en parte nosotros tenemos a mucha gente de 20 en el proyecto porque a nivel tecnológico habían avanzado muchísimo, con lo cual nos ha venido muy bien que tengas experiencia. Pero en la parte de marketing, de ventas y sobre todo en temas SaaS, hay, o en temas financieros de, de SaaS, todavía hay falta conocimiento, falta gente que haya hecho esto a nivel más grande para que pueda llegar a un sitio y acelerar más rápido. ¿no? porque todo el mundo está reinventando la rueda y eso hace que los procesos sean más lentos, que se cometan más errores. En Estados Unidos es todo mucho más tentado en la ejecución, porque la gente ya lo ha hecho antes exactamente igual. ¿no? Entonces, es importante contratar a la gente que, que ya lo haya hecho antes. ¿no? Y, y claro, de las, esos primeros 10 personas, 15, 25, 40 que éramos en la, en la ronda A, ahora somos casi 100 personas y el, y el problema o el reto de gestión se hace cada vez más complejo. ¿no? Tenemos ahora... Tres oficinas, tenemos la, la oficina principal en Madrid, tenemos aquí 55 personas, pero otras 35 están en Brooklyn. Tenemos cinco personas en Estonia porque compramos una startup en Estonia, con lo cual tres pequeños hubs, luego tenemos otros 10 personas en remoto. La gestión de, de todas esas personas con un foco tan fuerte en Madrid, otro foco grande en Nueva York y el resto más distribuido lo hace más complicado y comentaba antes con uno de vosotros, yo me paso la mitad del año en Nueva York. ¿no? Yo paso 20 días de cada mes en Madrid, 10 en Nueva York, y suena muy glamuroso la primera vez, la segunda un poco menos, la vez 50 no tiene nada de glamuroso porque se hace muy duro. ¿no? Como padre orgulloso, pues al final perderte 10 días al mes pues se hace muy complicado. ¿no? O sea que, que también hay una parte de sacrificio personal en el escalado que, que hay que tener en cuenta. ¿no? Entonces, con esos tres caminos, lo que yo quería deciros como mensaje es que, Escalar una, una startup no es poner a más gente a hacer lo mismo, ¿no? porque a veces lo parece, hemos pasado de, de 2 a 95 ¿no? en, entre, en 4 años. ¿no? Entonces, yo creo que es, no, no es poner a más gente, es hacer menos cosas, pero hacerlas mejor. Escalar es, es poner, tener foco en aquello que realmente importa para tu negocio. Y eso puede ser distinto. ¿no? Y para mí los elementos clave, lo lo quería contar eh, para terminar, era el primero es que a medida que creces, ya no eres el fundador o la gente que estaba desde el principio la que da los mensajes. ¿no? Cada vez hay más gente, ya con 95 personas los mensajes no van de uno a todos los demás, sino que hay un montón de comunicación entre medias, con lo cual es muy importante que todo el mundo tenga una serie de principios, de creencias que sean compartidas. Hablo desde los valores de la empresa, nosotros por ejemplo no trabajamos con, con militares, no trabajamos con... con eh, lo diré, petroleras, porque creemos también en, pues, en algo de que nuestra tecnología sea utilizada para cosas que, que sean relativamente para hacer el mundo algo mejor y no, y no algo peor, y eso, que parece tontería, pero es el 50% del mercado geoespacial ¿no? O sea que son decisiones potentes, pero que te marcan como empresa y marcan también tu cultura. ¿no? Entonces, tenemos una cultura, tenemos ahora lo que llamamos como una, una Biblia, que son los, los, pues son cortos, son 10-15 páginas, pero realmente de en qué creemos cómo queremos ser como empresa, cómo queremos tratar a la gente. Es importante que eso, que a principio no importa porque todo el mundo lo sabe, porque todos estamos en la misma sala, luego se formalice. Los rituales deben formalizarse porque así se transmiten de unos a otros. ¿no? La, la parte simbólica de cómo transmiten los mensajes es muy, muy importante. La otra parte que, que llega con el, el, con el escalado es que es importante delegar. ¿no? Yo creo que mientras somos 10, 15, 20 personas, pues se puede empujar y cada uno individualmente puede una noche eh, hacer un despliegue en producción que cambia el producto de manera significativa, ¿no? Y eso todavía ocurría incluso con 20 personas. El esfuerzo de uno solo todavía mueve la empresa. A partir de 40, ya seguro que no, y a partir de 90 es imposible. Si no haces que sea un trabajo de equipo, si no consigues que, que, que tu esfuerzo se vea distribuido entre los demás, no se puede, ¿no? Y lo que pasa mucho es que hay un bloqueo o una, un cuello de botella en la gestión. Porque... porque solemos ser gente que no lo hemos hecho antes. Yo, mi anterior startup, había llegado a tener 40 personas, con lo cual ya nunca he vivido una startup de 95 personas, con lo cual hay que aprender muchas cosas a la vez que estás gestionando, con lo cual es importante meter a más gente en el, a nivel ejecutivo que también lo haya vivido antes. ¿no? Y hablábamos de lo importante que son las personas, yo creo que fichar, fichar a gente mejor que tú parece una novedad, pero es, es clave y, y hay que encontrarles, hay que estar siempre buscando en el mercado dónde está la gente buena, en desarrollo, estén donde estén, en desarrollo, en comercial, en ventas, pero no basta solo con ficharles, ¿no? A medida que creces, lo importante es cómo haces que sean productivos y, y que estén contentos y que sean productivos a la vez, ¿no? Y, y eso hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años de onboarding, de hacer una academia a toda la gente que entra de un par de semanas, qué es Carto DB, cuál es la historia, eh, en el que realmente se impriman de la cultura, pero también de cuál es la misión, para qué hacemos las cosas, a dónde queremos llegar cómo funciona la empresa por dentro, porque se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? es un animal cada vez más complejo. Y, y hay una parte que es importante cuando digo fichar cracks, no me refiero solo a que sean muy buenos en lo suyo, en lo tecnológico, en lo comercial, sino también que sean buenas personas. En, en Cartodb solo fichamos a buenas personas ¿no? eso, y eso lo, lo, lo tenemos más importante incluso que, el, que la parte de tu skill como profesional. ¿No? Es me va a gustar trabajar contigo, me va a gustar compartir lo bueno y lo malo, porque emprender y escalar una empresa es una montaña rusa emocional, ¿no? Que tendrás días muy buenos, días malos, o en un mismo día subirás a lo más alto y a lo más bajo varias veces. Entonces, por lo menos compartir el camino con gente que sean buenas personas, ¿no? Ahí tenemos una serie de carteles por la oficina que os invito a venir cuando queráis, que, que pone eh, free hacks, ¿no? Y, y la gente se pasa el día abrazándose, no se, ya no lo trabajan, solo se dan abrazos todo el rato, pero, pero la idea de que, oye, de que haya una una unión como equipo en la que realmente nos queramos apoyar unos a otros. ¿no? Yo creo que es fundamental. Y hablaba de la, de la cultura, y la cultura no solo es algo para contar y para, para decir, ah, mira, qué, qué buen ambiente de trabajo hay. La cultura, un, un equipo que está eh, realmente involucrado en algo, es más productivo. ¿no? Y, y es fundamental eso. Yo creo que es fundamental saber de dónde vienes, saber cómo eras de pequeño... Hace tres años hace cuatro años, saber lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, saber que todavía no has conseguido nada, o sea, la humildad, la frugalidad en el proceso, no no, no, no, no estar pensando que ya has llegado a algún sitio, pero siempre el foco, el foco hacia dónde quieres llegar ¿no? y, y repetirlo muchísimas veces. ¿no? Y vivimos en un mundo muy competitivo y, y además la tecnología cambia muy rápido, con lo cual, y además luego hay presiones, de, decíamos, de inversores, presiones de, del mercado de cada vez crecer más, cada vez llegar más lejos, a, y, y en realidad, yo creo que si has montado un proyecto SaaS y lo quieres hacer crecer, yo creo que nadie lo hace por, por dinero, porque es una manera muy complicada de hacerse rico, yo creo que hay que hacerlo por pasión, ¿no? porque tengas pasión para tener impacto, y el impacto va también con, con llegar a más sitios, ¿no? el, lo que más nos gustaría en CartoDB es que mucha más gente usara el producto, más allá de que facturemos más o menos, es cuánta más gente, ¿no? hoy en día 200.000 personas usan CartoDB, pues si fueran 20 millones, pues estaremos muy felices, ¿no? Cada vez más gente usando el producto. Entonces, para llegar a eso hay que tener un sentido de urgencia, de, oye, lanzar nuevas versiones, eh, crecer en un nuevo país, ese sensación de insatisfacción porque aún no lo has conseguido, ¿no? Y eso que nos pasa, pero tiene la contrapartida de que igual te puedes quemar en el proceso. Con lo cual, yo creo que es muy importante que, que se midan los hitos para que por lo menos también celebres cuando has llegado a algún sitio, ¿no? O sea, no hemos llegado a nada, pero oye, fíjate qué bien que conseguimos, pues eh, lanzar un nuevo producto. O qué bien que hemos conseguido que la, en Nueva York tengamos esta presencia eh, con la comunidad. O que hayamos conseguido el crecimiento en, en Asia. Lo que lo que sea. Que los los, los KPIs, los, las métricas son de cada uno. No, no las quiero marcar. Y no tienen que ser solo el, el, los ingresos, no solo el revenue, ¿no? Pero hay que tener los medidos y entender qué es lo que te deja sin dormir, ¿no? Aquí tenemos a Javier, este es nuestro primer miembro del equipo, después de no dormir una noche en un retreat, ¿no? Pero es, ¿qué te deja sin dormir? ¿Qué, qué métrica hace que toda la empresa se quede sin dormir? y e intentar que estén lo más alineadas posibles. No puede ser que los desarrolladores solo quieran entregar un nuevo producto, cuando, que, que, que no lo ha pedido ventas, y que ventas solo intenten hacer las, que crezca el negocio ese mes, y que no estén alineadas ambos objetivos, ¿no? Porque al final eso lleva una tensión que te impide, que te impide crecer, ¿no? Y lo que nos ha pasado también, y, y os pasará a todos en el crecimiento, es que hasta que, mientras somos 30 40 personas, todos los roles son casi intercambiables. ¿no? Hay mucha gente que puede ser eh, desarrolladores multifuncionales, en ventas que el de ventas también hace luego el delivery del producto y además también hace algo de marketing, etcétera no Todo se, se mezcla mucho más. De 40 a 100 personas hay que dividir los roles. ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas tú? Tanto a nivel de gestión como a nivel de ejecución. ¿A qué se dedica cada uno? ¿Qué es lo que hace...? Y es muy importante explicárselo a los demás. ¿no? Que toda la gente que entra en el equipo entienda quién tiene responsabilidad para, para entregar algo y quién es el dueño de esa parte del proyecto. Para que también sea, eh, no sé cómo se, se, se dice, el, o sea, que se le puedan eh, echar en cara si ha llegado o no, no, que tenga la responsabilidad de la entrega también. Porque si no, todo se diluye. Cuando sois 100 personas, las responsabilidades se diluyen. Entonces hay que dejarlas muy claras siempre. Y, y todo esto, y pensando más, si tenemos encima luego equipos distribuidos, gente en, americanos, gente de más nacionalidades, el tema del inglés y el español, el, es, lo repetiré tres veces, ¿no? la comunicación, comunicación y comunicación. Nosotros hacemos ahora un, un town hall cada dos semanas, en el que contamos cómo va la empresa, pero tenemos también acceso transparente a todos los KPIs de la empresa, desde el dinero en caja hasta cuánto hemos vendido, hasta cuántos usuarios hemos ganado o perdido para toda la empresa todo el tiempo, o sea, intentamos sobrecomunicar porque no importa todo lo que hagamos, siempre falta comunicación. Con lo cual yo creo que es muy importante eso, la, dar y, y compartir cuanta más información puedas con todo el equipo, con todo el mundo, y luego reforzar y repetir el mensaje continuamente. Ahora estamos incluso repitiendo en los town halls, en cada town hall, cuáles son los el, el objetivos del cuatrimestre. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿A dónde queremos llegar? Continuamente, para que el equipo esté realmente alineado. ¿no? Porque todo cambia tan rápido que si no lo haces es muy complicado, ¿no? Entonces es continua repetición. Y quería terminar con un, con un mensaje, ¿no? Y es, eh, he dado todo el mensaje continuo de la importante que es la humildad, pero algo que, que veo cuando nos comparamos con los americanos, y como paso ya la mitad del tiempo les veo mucho, es que nos falta a veces creérnoslo un poco más, ¿no? Entonces, para, para jugar en Champions, y todos queremos jugar en Champions, y todos podemos jugar en Champions, ¿no? El talento que hay en España es comparable 100% con el que hay en cualquier otro sitio, entonces hay que creérselo un poco. Esto ya no es un juego de niños si va solamente a ser una empresa global, a escalar a nivel internacional, a, a llegar a competir con los grandes de Internet, de verdad, contra Google, contra Uber, contra quien, quien sea, hay que creérselo. Entonces yo creo que la actitud es fundamental. Así que os animo a tener una actitud muy ganadora porque eso, eso lleva a los éxitos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues tenemos un minuto, ¿no? Sí. Ah, guay. Pues... Oh, wow. sí. Qué chulo es eso, ¿no? wow Bueno, pues eh, lo primero, muchísimas gracias por, por la charla. Yo, a mí me han surgido un montón de preguntas, así que espero primero que, que no me dejen tiempo para poder preguntar yo. ¿Hay alguien por aquí que se atreva? Sí. Pues Espera, te voy a pasar aquí el juguete. La tiro. Eh, muchísimas gracias, Miguel, por esta charla. Te quería preguntar, eh, me he quedado con una cosa que nos has comentado, nada más empezar, que vosotros, eh, que en un inicio erais más eh, un modelo consultor, ¿no? que de consultoría, y que luego pasasteis más a, eh, a qué modelo, es decir, a una startup tecnológica... A producto. Si se puede entrar un poco más en la diferencia entre... Eh, sí, sí. Bueno, el modelo tradicional, ¿no? Al principio, sí. eh, Visuality, que es el germen de carto de ver a una consultora de quiero hacer este proyecto para Google de visualizar la historia de la web. Pues un proyecto, tantos miles de euros, en cuatro meses lo hacemos, cogemos los datos, visualizamos, entregamos el producto final, que es una visualización, para que lo consuman en Internet. ¿no? Y luego el siguiente producto, el gobierno vasco quiere visualizar sus datos electorales, tal, no había tecnología por debajo, no había un, un producto tecnológico, había, cojo lo que, hay en el, lo que hay ahí fuera, hago un mashup y entrego como una consultora tecnológica al uso, solo que de visualizar Big Data, eso era el principio. Con el tiempo, para poder hacer ese tipo de cosas, tuvimos que desarrollar tecnología propia, porque no se podía. Oye, oye, quiero mostrar un millón de puntos, no se puede. Ah, pues voy a crear yo la librería que permita visualizar un millón de puntos. Ah, pues quiero guardar tanta información de tal manera, no se puede. Pues voy a crear la tecnología que me permita guardar los datos de tal manera determinada. Y cuando eso va ocurriendo, va creciendo tu propio, lo usas para ti, no, no, lo, no lo ofreces a nadie, lo usas para ti para ser más rápido en la consultoría. Y hay un punto en el que te planteas, joder, todo esto que hay aquí, que uso yo para mí, ¿lo podría dar al mercado para que lo usen otros sin tener que hacer productos de consultoría? Y lo ofreces como un SaaS y así es como surge CardoDB. Es lanzamos al mercado un, un software como un servicio en el cual ya cada vez que llega un nuevo cliente en CardoDB... El equipo de producto no se, no se entera, ¿no? O sea, nos llegan, nos llegan 5.000, bueno, 8.000 al mes, ¿no? Bus usuarios, ¿no? Oye, no, no pasa nada, el, el, el, product, el proceso está automatizado, no hay que hacer consultoría para nada. Sigue habiendo presión hacia la consultoría, para que lo entendáis, cuando más trabajas con el mundo enterprise, con las grandes empresas, te dicen, me encanta lo que has hecho como producto, pero ahora quiero que me lo personalices para mí, ahora quiero que cambies algo para mí y, y que hagas consultoría de nuevo, ¿no? Y hay que hacer una lucha muy fuerte de decir, no, no, no, yo no, no hago consultoría, porque si no volvería a estar continuamente trabajando para lo que tú quieres y no para lo que yo creo que debe ser el futuro, ¿no? Y eso es una lucha muy complicada cuando te falta el dinero, ¿no? Porque, va, que un euro en mano es mucho mejor que una promesa futura, ¿no? Entonces, ese es el salto de, de consultora a, a empresa de producto tecnológico. Oh, Dios mío. ¿Por ahí? Ahora no lo tiro. Te tiro yo este, si quieres, ¿no? Bueno, has dicho antes que tu evolución de España, bueno, la evolución de Cartodb de España, Inglaterra creo también, Estados Unidos, que estaba en torno a la inversión, al, al traslado hacia producto, pero no has hablado de si también lo habéis hecho con los clientes, es decir, los clientes al principio ahora has dicho más de España, pero a lo mejor era más fácil encontrar, o a lo mejor a todo lo pasado, hoy en día piensas que era más fácil encontrar clientes fuera de España, con la que está cayendo aquí, que fíjate, dentro de España. Fíjate, Cartodibé, empezó con clientes fuera desde el principio. O sea, okay. Lo tuvieron muy, muy claro eh, Javi y Sergio. Javi se fue cuando apenas teníamos clientes ya a vivir a, a Nueva York eh, y los okay. primeros grandes clientes que tuvimos, fíjate, ¿no? Google, el, el World Resource Institute, son todos americanos. Eh, Wall Street Journal, National Geographic. O sea, la mayor parte de clientes desde el principio han sido americanos, lo cual ha, hacía aún más sentido que abríamos la oficina allí, que hiciéramos más allí. ¿no? Todavía hoy más del 60% de los clientes son son americanos. O sea que yo creo que si quieres pensar en global, y, y deberías pensar en global con una empresa SaaS, porque si no, no hay volumen suficiente en España, ¿no? El, el SaaS es muy bonito, cuando el interés compuesto es muy puñetero y muy bonito. ¿no? O sea, qué bien que cada mes creces ¿no? Y, y se acumula, pero claro, la base, hacerla significativamente grande es muy complicado. En España no hay suficiente volumen para un mercado esas, con lo cual pensar en, en fuera desde el principio es, es clave y nosotros lo hicimos así y lo aconsejo, lo que intentes pensar en clientes extranjeros desde el minuto uno. Sí, sí. Bueno, ya basta. Oye, lo primero, felicidades porque habéis conseguido un éxito poco habitual. Que va, que va, como decía, todavía nada. Lo segundo, me llamo José Luis y yo quiero hacer startup, vengo del sector aeroespacial, pero bueno, mi pregunta es, en Estados Unidos, ¿cómo lo habéis conseguido? O sea, que hay algo allí, porque primero los españoles vamos a acomplejados allí, algunos, no todos, y vosotros habéis sido los que no y lo habéis conseguido. Danos un hint de esos... A los americanos no les importa de dónde seas. Eso es lo que hay que darse cuenta, ¿no? Los americanos no suelen ser americanos. Entonces, cuando, cuando te das cuenta de eso, te cambia un poco la cabeza, ¿no? La, el éxito de Silicon Valley está basado en chinos y en indios, ¿no? O sea, una vez que te das cuenta de que no hay que ser americano para triunfar en Estados Unidos, cambia mucho. Los americanos quieren que estés allí, que es distinto. Dicen, a mí tu acento me da igual. Eh, lo que sea, tu producto es interesante y estás aquí, entonces sí. Tu producto es interesante y estás en Madrid... No, no me interesa. Con lo cual, hay que irse relativamente pronto. En cuanto, cuando tengas el producto probado, hay que irse para allá físicamente, de alguna manera. O se va el CEO, o se va un fundador, o se va el usuario técnico, pero alguien tiene que estar físicamente cerca de ellos. Y entonces no importa de dónde seas. Y el otro elemento es un cliente ancla. Lo que te hace falta, como españolito en Estados Unidos, es la credibilidad. Entonces, consíguete a uno. Y no tiene que ser muy caro. O sea, eh, lo bueno del, del mercado americano es que apostar por el riesgo está bien visto en las grandes empresas. O sea, que un directivo de ventas apueste por un producto como carto de B, aunque luego salga mal, está bien visto, no le echan. Es el, el, el, el contrario del efecto Mallorca. ¿no? En, en España para un catering coges el catering de Mallorca porque si sale mal ha sido el catering de Mallorca, no es culpa mía. Si coges el catering Manolo y sale mal, te echan. ¿no? En Estados Unidos a la gente que coge el catering Manolo le, pro, le promueven. Le hacen más jefe porque se arriesga a coger el catering manolo, que igual sale mal, pero si sale bien, qué bien, ¿no? Entonces, en a de AS, consigue un cliente, aunque te pague poco, y ese cliente de bandera úsalo con los demás. En nuestro caso fue mucho haber trabajado con Google y fue mucho haber trabajado con el Warsaw Institute, que es muy conocido, un cliente de bandera, y tú presente en el mercado y ya consigues crecer ahí. No digo que se ha tirado, pero por lo menos si me pides el consejo, un cliente de bandera y presencia física. Pues nos queda tiempo para una, bueno, venga, dos, si son rapiditas. Había levantado adelante? Ah. Eh, a ver, entiendo que el, habéis seguido un modelo de libro, los primeros pasos del equipo, eh, los fundadores eran los que hacían la venta. ¿Me puedes contar brevemente cómo ha sido ese escalado del equipo de ventas? ¿Cómo... Eh, <coughs> ¿Dónde pescáis bonos comerciales que sean capaces de vender software, este tipo de software, etcétera, etcétera? O sé sea, que es un poco largo. Claro. Y luego ya el último es, pues, ¿os apoyáis mucho en la tecnología, en marketing, automation y demás para eh, hacer nurturing o hacer crecer eh, la bolsa de leads y demás? O sé sea, que son muchas preguntas, pero sí. es que me interesan sí. mucho. <risa> es como la pregunta a un setero, ¿dónde coges tú las setas? ¿Dónde, dónde, dónde están las setas? No, <risa> no muy complicado. Muy complicado, porque como, como eso, los proyectos que empiezan tecnológicos, todavía tecnología es fundamental para la venta. no Dentro de dos años, igual CartoDB es una caja que se vende como caja y no importa. Hoy en día, si no sabes de verdad, tecnología de bases de datos, tecnología geoespacial temas de business intelligence, le pedimos mucho a un comercial de CartoDB, no que prácticamente son ingenieros de preventa, que además tienen que ser comerciales, no son unicornios, que, que hay muy pocos. Muy difícil, nos funciona más hoy en día coger a gente que haya estudiado algo ligado a la tecnología, o sea, un tío comercial pero que haya estudiado informática, tío, o sea, fíjate en el nivel que estamos. Hace falta un conocimiento técnico muy importante hoy en día. Como no todo el mundo lo tiene, metemos a gente de preventa al lado, hacemos pares para que haya de preventa gente más técnica que ayude al comercial que se va a llevar más la relación. Y no lo tenemos resuelto todavía. No es, no es nada fácil. Os doy un apunte más. En Estados Unidos es imposible, sobre todo en sitios como Nueva York o San Francisco. La competencia es brutal de bien, no están conocido, con lo cual peor. Y lo peor de todo, hablan inglés increíblemente bien. Con lo cual, en las entrevistas, te engañan todos, porque hablan españolito, cuando le hablan bien en inglés, dice qué listo es este tío, es muy listo, habla muy bien inglés, me fichas y no se hace algo con un canuto. Con lo cual, muy complicado fichar comerciales en Estados Unidos. Lo que hago ahora es le hago preguntas lógicas. Oye, demuéstrame un teorema y Que en inglés. Cada claro, igual el inglés en español para el teorema, ¿no? Con lo cual, intento averiguar si tienen CPU, porque hablar y venderse. Todos, todos. ¿vale? Entonces, muy, muy, complicado, muy complicado. Y de marketing automation no te, no te voy a entrar, es, es muy, es, o sea, está para otra, <ríe> otra charla entera. Tenemos todo hecho y nada resuelto, como le pasa a una startup que crece. No, no es fácil que toda esa maquinaria realmente funcione bien. Metes, los procesos, metes la tecnología y piensas ya tengo hotspot, tengo el otro, tengo los workflows y no funciona del todo bien. Y te doy un apunte: 200.000 usuarios, eh, 1.200 clientes de pago. En nuestro negocio fundamental en el mundo de enterprise, que serán 200, 300 de todos ellos, ¿no? No tenemos el funnel perfectamente hecho de los 200.000 a los 1.200, lo, no. La venta de enterprise muchas veces es directa. Con lo cual hay un corte en medio que me encantaría resolver. Pero estamos en ello, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que el, que el funnel realmente fluya y que no haya un corte entre el básico y la venta grande de 400.000 dólares? Y ahí, ahí da para hablar, ahí tenemos eh, todo el día, si sí, nos quedamos aquí todo el día. <risa> Espero que te haya valido más o menos, ¿vale? Hola, eh, siguiendo un poco con la misma línea de preguntas sobre el pricing que tenéis, o sea, yo veo que tenéis cuatro precios tiers en la web y uno es freemium, es para productos técnicos o que se dirigen a B2B, es necesario tener freemium y la segunda parte que está encajada ahí también un poco es, ¿realmente os funciona la venta siendo un producto tan tecnológico, la venta directa automatizada a través de la web o tenéis que tener intervención, hablar con ellos antes de que? Muy, muy buenas preguntas. La, la primera, y voy a ser un poco radical, pero la, la parte freemium nuestra, hasta todos los basic accounts, es marketing. O sea, no vivimos de la parte freemium. Damos muchísimo gratis, no muchísimo espacio gratis, todo gratis, etcétera Porque es la manera en la que conseguimos más gente que pruebe, que le interese, que le guste y que de ahí llegue a... Incluso con los basic, ¿eh? gente que pague 150 al mes o que 500 al mes. De ahí conseguimos los leads... Y los trials implican mucho, mucho hand handholding, ¿no? Hay que estar con ellos. ¿Por qué? Porque son productos que en la parte más inicial es relativamente fácil, pero para que sacar el valor del todo y para que, te paguen, para que alguien te pague 300.000 dólares al año, o le das un valor de la leche o no, no funciona, ¿no? La gente no es idiota del todo, o sea, no querrán un valor. Entonces, para eso hay que meter eh, gente de ventas que les ayude a los casos de uso y hay que meter preventa que les ayuda a implementar realmente que todo funcione, que todo vaya bien, etcétera con lo cual para la venta básica hasta 10.000 dólares al año sí, funciona el funnel, después hay que meter mucha, hay mucho sudor, mucho sudor hay que meter ahí. ¿vale? Bueno, no no quería liarme más que se me va de las manos, bueno muchísimas gracias